que vamos a ver ahora es independencia lineal en este caso vamos a recurrir a un, a un conjunto de vectores dentro de un espacio vectorial sobre un cuerpo K y ese conjunto de vectores tiene a su vez un conjunto de vectores entonces vamos a, a poner todo lo que, lo que ya sabemos stop bueno aquí he dibujado tres, tres cositas y lo vamos a definir adecuadamente tengo un conjunto subyacente de vectores dotado de suma pero además también tengo un cuerpo de escalares y una operación entre escalares y vectores que es el escalamiento total que hace un espacio vectorial V. Pero también tengo un conjunto A incluido en el conjunto subyacente del espacio vectorial. Este A es No puede ser vacío. Entonces yo puedo decir que A es igual a V1, V2 y Vn. O sea que A tiene n vectores. También sabemos que A barra es el espacio es el conjunto generado por A. Ahí viven todas las combinaciones lineales posibles entre V1, V1, V2 hasta Vn. Incluso el vector nulo del espacio. Incluso ese está ahí. Entonces, ¿cuándo puedo decir que este conjunto es linealmente independiente o linealmente dependiente. Esa es la cuestión, ¿sí? Cuando un conjunto incluido dentro de un espacio vectorial es linealmente independiente o dependiente, eso después tiene mucha implicancia. Bien, entonces. Lo primero que debo hacer para responder esa pregunta es formular a1v1 más a2v2 más puntos suspensivos a sub n, v sub n, e igualarla al vector nulo. Ese vector nulo ya dijimos que está ahí en, en el espacio generado. O sea que esto siempre se puede hacer. ¿sí? Porque el vector nulo pertenece al espacio generado por, por A. ¿Sí? Recuerden que el espacio generado por A es un espacio que tiene como conjunto subcesante A y las mismas operaciones sobre el mismo cuerpo que el, el espacio V. Y, y este espacio es subespacio este es sub de este. Entonces, voy a poner acá el conjunto I. Vamos a poner acá el conjunto I. El conjunto I es el conjunto de los contadores. 1, 2, hasta n. ¿Sí? El conjunto I va a ser para nosotros el conjunto de los contadores. Entonces, esto lo puedo escribir también como... El sumatorio desde I igual a 1 hasta N de A sub I, V sub I. Provisto que A sub I pertenece a K. K es el conjunto subyacente de este cuerpo de escalares. Y V sub I pertenece a A. sí Donde I pertenece a I. Bueno, la respuesta es, mirando la realización que yo puedo tener acá. La realización sería A1, A2 punto suspensivo hasta a sub n. Si la realización es todos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta el último y la única, única, entonces a es linealmente independiente. Se puede decir también que si a sub i es igual a 0, para todo i en i, entonces a es linealmente independiente. Y por el otro lado, si a sub j es igual a 0 para algún j que pertenece a i, entonces, si a sub j es distinto de 0 para algún j en i, entonces a es linealmente dependiente. Lo que hay que tener en cuenta es que es que la única, ¿sí? si la única opción para llegar al vector nulo es a través de una realización de todos ceros, entonces A es linealmente independiente. Vamos a hacer un ejemplo. El, el primer ejemplo vamos a hacerlo eh, muy muy muy sencillo en R2. Y entonces A1 va a ser igual a el vector 1, 2 y el vector menos 2, menos 4. Bien, es decir, si nosotros solamente decimos que se estudie la independencia o dependencia lineal de A1, y no decimos más nada, entonces estamos suponiendo que a 1 está en un Ebre. en un espacio vectorial real y estándar. En este caso a 1 está en R2, y el espacio R2 es... El conjunto subyacente R2, la suma estándar en R2, el cuerpo de escalares de los reales y la multiplicación o el escalamiento de un punto en R2. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este caso, el vector nulo es igual a 0. Cero. Si no, tendríamos que buscar cuál es, cuál es el vector nulo de este. Y lo que hay que hacer ahora para, re, para resolver si, si A1 es o no es un, eh, un conjunto linealmente independiente es hacer A1 por 1,2 más A2 por menos 2, menos 4 igual a 0, 0 ¿Sí? y si, es, si A1 fuera igual a A2 y fuera igual a 0 es la única forma entonces es linealmente independiente si no, va a ser linealmente dependiente una vez que yo eh, trabajo esta, esta expresión voy a llegar a un sistema que se puede definir de esta manera 1 2 menos 2 menos 4 y la resolvemos de esta manera lo resolvemos de esta manera va a quedar 2 menos 4 estoy suponiendo acá que ya se domina el método de eliminación de Gauss, entonces eh, esto de, multiplicaba por 2 y se lo sumaba, por menos 2 y se lo sumaba, quedaba 0, 0. De aquí saco que A sub 2, A sub 2, o sea, menos 4 A sub 2 más 2 A sub 1 es igual a 0. Por tanto, A sub 2 es igual a A sub 1 sobre 2. Entonces, La realización que, que lleva a estos dos vectores a ser el vector nulo, mediante la combinación lineal, es a sub 1, a sub 1 sobre 2. Entonces no es solamente 0, 0, porque yo podría poner 2, 1, 3, 3 medios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir de a? Que a 1 es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque hay infinitas realizaciones que me llevan este conjunto a que el de, el, la combinación lineal de este conjunto sea el común.